y muy buenas vengadores bienvenidos a toxic game channel eh, si me permitís una cosa hoy vamos a ir de tranquis eh, con ella con franklin vamos a ir de tranquis, por cierto franklin está fatal está fatal franklin y nos vamos a tomar esto un poquito tranquis eh, porque ya tenemos fijaos tenemos una torre de vigilancia tenemos aquí el montaje de preparación de edificio. Por aquí tenemos.. Pues bueno, esto lo podemos subir. ¿eh? Vamos a subir lo de.. Eh, vamos a mejorar el salón. ¿Vale? Para que. Bueno, mirad, mirad lo que tenemos en el salón ya. Tenemos una tele ya.. Tenemos una tele plana. Está, está muy bien. Y la consola, falta la consola, ¿eh? falta falta la consola. Necesitamos una consola, ¿eh? o sea, está muy bien. Los juegos de mesa y tal, pero bueno, y aparte nos hace falta comida. Y bueno, o sea, que vamos a ir ya tirando millas. <risa> Espérate que tenemos un montón de Tengo un montón de cosas. que voy a ir metiendo porque si no a ver la mochila de 8 esto esto eh, que ya uf, es que prefiero, no sé, yo prefiero una hacha vamos bueno, pues a coger la hacha y esto, esto para dentro y esto para adentro también vale bueno pues vamos a coger el, los coches que están Cerquita por ahí hay alguien que, que quiere o busca algo, pero bueno, vamos a ignorarlo totalmente. Vamos a coger el coche de patrulla. Tiene gasolina, está bien. A ver, campo a la vista. Isabel, pues Isabel está dentro. Isabel está dentro. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Isabel. ¿Dónde, do, bueno, primero, ¿dónde está Isabel? Isabel tiene que estar por aquí. Ahí está. A ver, Isabel. La destreza no nace sin la práctica. Un campo de tiro le permitirá a nuestra gente entrenar con seguridad. Vale, lo tendré en mente. Construía un campo de tiro, pues aquí mismo, ya, ya está aquí junto, junto con el sitio donde disparáis. Y mientras tanto, vamos a buscar. Espérate que el coche lo tenemos también aquí. Que hay un coche, no sé cuánta gasolina tiene. Este, este, cuánta gasolina, este tiene mucho más. Vamos a coger este. Y ahora a ver ¿qué, qué tenemos por aquí. Isabel, ya la hemos. Materiales para todo. Perturbación local. I got this one. Vaya hombre. Parece que nos vamos a meter en otra aventura. Con Franklin. No está muy lejos, así que tampoco creo que vaya a hacer ningún problema. Uh... Mantenga a Patrick con vida. Pues tengo que meterme ahí a, a intentar protegerlo. ¿Veis eh, lo de las hachas? Es una cosa que, que sí, que hace mucho daño, pero va más lenta. Mírala, ya está reventa así es que. Gotta Oh, there's more where that came from. No 40 segundos queda todavía para proteger a este. No me jodas que un yoga No también Está, menos mal, lo hemos conseguido, no, no, acostando. Ay hombre, ese ha quedado ahí afuera. Y... Cállate. Cabrón. A ver, no puedes con ella. Espérate, yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo, no pasa nada. Vamos a estar la plaga. Esto vamos a buscarlo también. Aburrido, sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Por ahí atrás he visto alguna cajita y Bastante curiosa. No sé si estaba por aquí. Uh, nena, que te estás despertando ya o qué. Cuando la gata se despierta empieza ahí a arañar. Oye. Que no puede ser que tú estés sentada en, en, en, en el mejor sitio y encima todo lo estés arañando. Estás sentada en una silla de gamer, que se supone que son cómodas. Vale, vale, mira, es que se escucha aquí ya. ¿Pero qué estás haciendo? Mírala y subía como un loro. Ni se te ocurra saltar ahí, ¿eh? Que la vas a liar tú mucho, ¿eh? Vamos, se acaba de subir en la, en la... De verdad, ¿eh? Mira, y por ahí viene un zombie. O sea, es que... De verdad. Tú, baja de ahí. Venga, anda. Nemi, que baje de ahí. Mira, hay un zombie que matar y... Y tengo que hablar supuestamente con este, ¿no? Me imagino. Patrick. Vamos a ver, necesito comida, necesito medicina. Todos necesitamos algo. ¿Tú qué vas a dar? Pues necesitamos comida, pero sobre todo medicina. You need pair of hands, I'm your man. Habla, con patrick de unirse a tu comunidad. Eh, vamos a informarnos primero del sobreviviente. Es bueno en jardinería, en tiro tiene bastante sentido común y cardio me parece perfecto bueno tenemos una, un nuevo compañero no quería deciros esto pero en una de las grabaciones murió otro otro más regresa a casa con tu nuevo recluta patrick o sea, Patrick, ven, ven conmigo, anda. Esto fue totalmente involuntario, evidentemente. No, no quería yo que... Venga, Patrick. Venga, te voy a llevar ahí a casa. Vamos a matar a este porque mira, lo está el pobre ahí con sus peste y sus ascos. Está ahí. Y además está tirado ahí en el suelo. Es que la es que penita. Pues mira, todavía esto es una horda. Entonces, ¿cómo se trata una horda? Pues así, hombre. Mira, mira, mira lo ves mayor, ¡oh joder! La madre que parió, veces enorme y está demasiado, demasiado cerca de nosotros. Vamos a dejar el coche estacionado, muy bien. Bueno, Patrick, a, a partir de ahora esta es tu casa, ya sabes. Eh. Como es que no sé, vale, Patrick. Este sí, no Patrick, pues no sé, vive tu vida. Bien, vale. Vamos a buscar comida. Que aquí All right, hold on. I'm on my way. habla con Arizona sobre dar muestras de plaga a su okay. grupo. That was Muestras de plaga. No tengo yo precisamente el coche como para muestras de plaga. Voy a buscarlas directamente. A ver dónde están las muestras. Pero tiene que ser 39. Tiene que ser. Tengo que darle todo. Vaya tela. Bueno, pues nada, pues cojo el coche, venga, vámonos. Franklin con la otra, no, no sé cómo se llama la otra, la compañera, no sé cómo se llama la compañera, pero bueno, ya lo sabré después. Este viaje sí que va a ser un poquito más largo, pero bueno, vamos a tomarlo ahí vamos a pensar en una cosa este juego se le echa horas y horas como estáis viendo reclutando personas interactuando con otros clanes con otras comunidades eh, viajando de arriba para abajo reco recogiendo eh, recursos y haciendo que tu base vaya mejorando vale entonces es como un juego como para tener momentos de acción es decir pues parar en cualquier momento pelearte con zombies o pelearte con, con lo que sea o ir directamente al grano porque sabes que bueno a lo mejor mira mira tres no cuatro Cuatro. Oh, bye bye. Cuatro y, tan, y me han quitado la puerta de al lado. Espérate, y mi compañera se ha quedado atrás. O sea, basta que te quedes un ratito y vas viendo un montón de, de enemigos acercarse. Y entonces. tienes que saber muy bien dónde te vas a meter lo digo, dónde te vas a meter no porque sea peligroso todo es, todo es peligroso evidentemente en este, en este juego todo te puede matar así que no nos vayamos a andar con remirgos el caso es eh, si por ejemplo esto fuera un núcleo de plaga iría así sin más sin nada, sin ninguna granada no hombre no más empujado, más ha empujado. Hey, we've been ¿Dónde está yeah, five kinds of fucked up. ¿Dónde está Alizon? No, esta es, ¿sí? este es mi Mike va Mick Pero ¿dónde está Alison? ¿Cómo te puedes llamar Alison si eres un tío? Venga, toma. Aquí tienes las muestras. Venga, qué, qué nos quieres no dar. Los soldados abandonados tienen artículos nuevos para comerciar. Vale. Hey, neighbor. Eh, comercial con el Vamos sí. a ver. Oh. A ver. Que tenemos esto me hace falta y esto de las armas está muy bien pero no aunque voy a comprar una de armas vale esperaos aquí arreglo el coche <ríe> Hay que darle una dedicatoria a este juego. Es que eh, es un juego que, que como digo, hostia, si tiene cosas este juego, vaya. Este coche, mejor dicho, porque lo tengo petadito, eh. A ver, vamos a ver. Aquí yo creo que tengo ya suficientes cosas. Aún necesitan tu ayuda. Bueno, mira, lo siento, pero yo tengo que volver a, a la base. Sí, quiero comercial contigo para comprar esto. Hasta luego. Vámonos. Y ahora vamos a volver a nuestra base. No, esa, no es, nuestra base es esta, por Dios. Dios mío, nuestra base ¿dónde está? hasta aquí. Aquí tenemos aquí un... Tenemos un problemilla, tenemos una infectación bien gorda justo al lado. Que no. Eh, o sea, no, no.. poca broma, ¿sabes? ¿Sabéis? Poca broma con, con la infectación Porque, fijaos, ¿eh? Mira, bueno, aparte de, de, del pestozo este que. Este se nos va a venir en cuantito nos vea, ¿lo ve? Hay que tener cuidado con esto, que esto.. Pues, es que es para lo único para lo que sirve. Esto. Increíble, ¿no? Es para lo único Yo creo que por aquí al fin a lo bestia no voy a ir a ningún lado. Voy a retomar un poco el camino. Ahí estamos. poder qué buen salto. Ahí está, perfecto. Quería romper el cartel porque ayer estaba jugando al Far Cry 6 y ya sabéis que hay que destruir los carteles de que van apareciendo del juego. A ver, mmm, tengo que decir una cosa. pero bueno, la, la banda sonora evidentemente está muy bien porque tiene muchas canciones latinas que se conocen. Incluso la de, oye, ¿cómo va...? Mi ritmo, vamos. ¿Sabéis? Esa canción está bastante guapa. Creo que es de Santana, es de Santana. Vamos de paseo. Pi pi pi en el coche de coche del Tox vamos de paseo, sí, sí, sí en el coche de Tox Gamer y no llega a gustar, sí, sí, sí porque lleva fusta que dices de no vámonos por aquí no <ríe> No me sé inventar una canción, sigamos hasta donde podamos, pero hay que aparcar el coche, mi amor. Que vine a tu cumpleaños para regalarte algo tierno lo que vos soñaste la casita junto al río pero al fin comprendí que regalos criminales para matar al no hace falta mal esa ahí, veces no dan tejanas que azotan y te la quitan. I am not okay here. vais a matar a mí? Doctor, soon. ¿Qué me ¡Woo! ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! ¿A dónde vamos? ¡Wee! Dios, Dios, Dios, Dios, has dónde vamos? vamos Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, No, no Dios, Dios, no hombre, sobrevive. Has caído de, vamos, has caído de que esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? Esto... <risas> Dios mío, qué pedazo de... Hostia, qué bueno. Ay. Ay. Bueno, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar, porque ahora tenemos que hacer que Franklin llegue andando... Dios mío, ¿dónde la han dejado? No, Franklin, que no quiero que mueras tampoco, ¿eh? Que asaltan y te las quitan. Pa' que te regalarte libros, que te encecece la vista. Los discos son pa' los sordos. Las. te vuelven. Y los cigarrillos te engordan, ay. Hoy que viene a tu cumpleaños. Bueno, y mi compañera me sigue, Beca se llama. Bueno, muchas gracias, Beca. <ríe> Imagínate dónde me han dejado. Es que, o sea, literalmente me han pegado un, una patada, me han llevado hasta hasta la conchinchina. Claro, yo me pregunto, ¿qué, qué, a, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué va a hacer de Franklin? Como lo de franklin es que nos han tirado hasta una montaña dios santo de mi vida que tenemos que bajar esto y encima todo hay una horda de zombies ahí. vaya tela que luego tenemos que subir que tenemos que subir tenemos que subir no sé si vamos no sé si me va a dejar subir o qué a mí parece que no me va a dejar hacer nada pues, ya, yo, pues mira no lo sé estoy atascado vale me quedo en atascado estoy atascado Saquenme de aquí Sáquenme de aquí yo ya me he movido por favor Saquenme de aquí te estamos enviando de vuelta a dónde? No lo sé, pero espero que no sea al mismo sitio donde me habéis dejado. ¿Esto qué es? ¿Dónde, dónde estamos? ¿Están corriendo ahí? ¿Ahí hay, hay, hay zombies corriendo tirándose al agua? Vale, bueno. Sí, sí, sí. estamos aquí con muy poca vida. Refrescate un poquito, que hay viaje, eh? hay viaje todavía, hay viaje. Bueno, hay viaje y, y como no hay coche, porque para aquí coche no hay tenemos que ir hasta, tenemos que ir hasta aquí. Joder. vaya tela vaya tela el <ríe> me ha gustado mucho de verdad vamos voy a dejar al, al personaje en su este sitio y voy a terminar el vídeo tal cual pero mmm, primera vez que me pasa <ríe> la verdad pero lo que me faltaba es ahora pelear con zombies mami. el Jagger este me ha eh, no, ha sido, no, no ha sido el Jagger ha sido una de esas bombas que, que se hacen mira, ahí hay un pestoso ese sí que le voy a disparar La existencia que tiene es para eso, es para eso nada más. Vamos a coger por aquí, que no nos vean. Que no nos vean, por Dios, que ya que ya estamos bastante mal. Salta por aquí. Uf, que nos han escuchado. Tenemos que llegar, venga, venga, beca, beca, por Dios.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 he luchado mucho por salir de esa montaña para que unos miserables zombies y encima todo no tienen nada en fin volvamos vamos vamos a llegar a, a, a la base porque nos hace falta hasta la cura de la del tifus y de todo vamos perfect outpost check Y aquí que podemos construir un generador ¿Un recolector de agua perfecto. Pues bueno, amigos, eh, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo Stay de the Kai. Menudo, menudo, men, o sea, menuda hostia nos ha dado. En este juego este juego nos ha dado una hostia hoy a franklin lo ha llevado por el la ha llevado por el cielo en fin espero que os haya gustado y hasta el próximo State of the Kai 2